Señores, por otra parte, quiero compartir con ustedes, antes de marcharme, una noticia muy positiva. Precisamente, en el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública, en compañía del Ministerio de la Vivienda y todo lo que componen parte de lo que es... El Gabinete de Salud en República Dominicana se estuvo haciendo una presentación muy importante. Precisamente, reitera lo que es el interés del gobierno para mejorar el sistema sanitario, con una inversión en salud que ya sobrepasa los 10 mil millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública informó, Precisamente en el día de hoy, que han sido invertidos más de 10 mil millones de pesos en infraestructura, remozamiento e inaugurados centros de salud y unidades de servicio en el sector salud, por lo que evidencia el interés del presente gobierno para mejorar el sistema de salud en el país. El titular de este ministerio, el doctor Daniel Rivera, reconfirmó que han sido habilitados ya 157 hospitales en todo el territorio nacional durante la gestión del presidente Luis Sabinadel. Miren. El ministro de Salud, esa imagen de Mario Lama, yo quisiera que me la dejen ahí, por favor. El doctor Mario Lama, precisamente el director del Servicio Nacional de Salud, calificó, mire, como la situación en que se encontró el sistema de salud totalmente deplorable, pero que se han encargado, se han empeñado para llevar a cabo... La recuperación y lo más importante, ampliación de nuevos centros y algo muy importante, poder crear infraestructura para que la población pueda recibir las atenciones médicas del lugar. Precisamente encontrar los hospitales, muchos de ellos, mire en construcción, paralizados. Y funcionando solamente a la mitad de su capacidad, en números más de 200 unidades de remozamiento que ya están siendo utilizadas como modernas áreas de emergencia, tomografía, imágenes y distribución de equipamiento de manera muy importante. El doctor Mario Lama decía, hoy tenemos más de 10 unidades de mamografía distribuidas en toda la provincia, evaluando lo que son más de 20 mil mujeres, 32 modernas unidades de rayos X y 6 unidades de diálisis y 5 unidades de pies diabéticos en la geografía. Nacional. Yo creo que se debe resaltar la labor del Servicio Nacional de Salud para poder llevar a cabo estos cambios, esa transformación y poner a disposición de la población la atención de salud que es tan necesaria. ¿Sí?